hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella en esta clase vamos a concentrarnos en todo lo que tiene que ver con cinemática vamos a ver varias partes de cinemática empezaremos con la primera parte en esta clase veremos qué es la cinemática la definición y sus aplicaciones ¿Qué es el movimiento uniforme? Y por último, ejemplos de movimiento uniforme. No siendo más, comencemos. Definamos qué es la cinemática. Es una ciencia que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen. Es decir, que la cinemática se concentra de todo lo que tiene que ver con movimientos, pero no le importa cómo estos se generan. Esta es la cinemática. Miremos algunos ejemplos reales. Tenemos, por ejemplo, el comportamiento del movimiento de un tren. Allí vemos la cinemática. En el rocío que descarga un avión. Digamos si fue a una especie de fumigación. O también lo podemos ver en los movimientos de paracaídas o de caída libre. Bien, vamos a mirar el movimiento uniforme definamos el movimiento uniforme se le conoce como movimiento rectilíneo describe trayectoria recta su velocidad es constante y la distancia aumenta o disminuye de forma proporcional con el tiempo es bien importante esto que es de trayectoria recta y la velocidad es constante quiere decir que se mantiene la velocidad se mantiene miremos por ejemplo, el caso de la tortuga, miren que la velocidad de ella es constante y va cambiando la distancia con el tiempo. Vamos a mirar la fórmula de movimiento uniforme. Su ecuación es la siguiente. X es igual a V por T. Definamos cada una de estas variables. X significa distancia. En el sistema internacional, las unidades son en metros y en el sistema inglés kilómetros. V es velocidad en el sistema internacional, metros sobre segundo, y en el sistema inglés, kilómetros por hora. Y por último tenemos el tiempo. El tiempo está en segundos en internacional y en horas en el sistema inglés. Son unidades que se utilizan mucho. Bien, miremos lo siguiente. Miren que la V está con letra roja. Que esté con letra roja quiere decir que es una constante. Es para diferenciarlo un poco. Quiere decir que se mantiene. La velocidad es constante. X y T dependen una de otra. Son directamente proporcionales. Quiere decir que si aumenta una, por ejemplo, el tiempo, también va a aumentar la distancia. Son directamente proporcionales. Y lo contrario, si disminuye el tiempo... También lo hace la distancia o viceversa. Si disminuye la distancia, disminuye el tiempo. Son directamente, aumentan o disminuyen en la misma proporción. Vamos a mirar ejemplos en los cuales se aplique el movimiento uniforme. Miremos. Ejemplos. Un atleta corre 40 metros en línea recta si quiere hacerlo en 12 segundos ¿qué velocidad debe tener? miremos que está en línea recta y me están dando unos valores de distancia, entonces miremos tenemos el atleta y me dan un tiempo de 12 segundos y una distancia de 40 metros entonces me están pidiendo hallar la velocidad me están preguntando esta variable, la variable v como está multiplicando el tiempo lo debo despejar, debo pasarlo a dividir, entonces distancia sobre tiempo entonces aquí ya tengo despejada la velocidad ahora podemos reemplazar reemplacemos, quedaría la distancia es 40 y el tiempo es 12 segundos 40 metros sobre 12 segundos efectuamos la división y esto nos da 3,3 metros sobre segundos esta sería la velocidad 3,3 metros sobre segundos quiere decir que para recorrer una distancia de 40 metros en 12 segundos, se utiliza una velocidad de 3.3 metros sobre segundos. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Un auto se desplaza con una velocidad de 80 kilómetros por hora, en un tiempo de 40 minutos. Determine la distancia que recorrió. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el auto... Y me dan una velocidad de 80 kilómetros por hora. En un tiempo de 40 minutos. Miremos lo siguiente. Miren que esta distancia está en minutos. Y uno debe trabajar en segundos o en horas. Entonces, esas unidades hay que cambiarlas. Para que trabajemos en las mismas unidades como tengo, la velocidad en kilómetros por hora, lo ideal es convertir este tiempo a horas. Entonces, vamos a pasar estos minutos a horas. Entonces, pasémoslos 40 minutos. Vamos a hacer un factor de conversión. Si tienen algún problema con factores de conversión, les voy a dejar un enlace para que miren la parte de factores de conversión. Entonces, no olvidemos. Una hora equivale a 60 minutos. Yo los tengo. Ahora los puedo cancelar. Minutos y minutos se me cancelan y me va a quedar en unidades de horas. 40 dividido 60, esto da 0,66. Estas serían las horas. Como ya tengo el tiempo en horas, puedo reemplazar para calcular ahora sí la distancia. Vemos que la distancia es velocidad por tiempo. Tengo la velocidad en kilómetros por hora y tengo el tiempo. Entonces voy a reemplazarlo en la ecuación. Quedaría 80 kilómetros por hora por 0,66 horas. Ese sería el tiempo. Cancelamos unidades, horas y horas se van. Y me va a quedar esto ya en kilómetros. O sea que 80 por 0,66. Eso nos daría 52,8 kilómetros. Esa sería el valor de la distancia. Entonces 52,8 kilómetros. Entonces es bien importante esta ecuación. Esta ecuación define lo que es el movimiento uniforme. Es un movimiento rectilíneo con velocidad constante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 para que me sigas, los enlaces nos encuentran en la parte baja del video. Te agradezco mucho tu atención y espero pronto tenerte en un nuevo video.